¿Queréis oír una historia sobre dragones? A todo el mundo le gustan. Atacando aldeas, amenazando a doncellas, amontonando tesoros... ¿Historias sobre dragones que aterrorizaban a los vikingos en los mares del norte? Sí, <risa> lo admito, a mí también me gustan. Pero claro, esas historias son solo eso, historias. Los dragones no existen. No son más que mitos y leyendas. Cuentos para asustar a los niños. Pero yo conozco uno que nunca habéis escuchado. Una historia que sucedió de verdad. En un lugar increíble en las entrañas de la Tierra. En el mundo oculto donde vivían dragones alucinantes. Esta es su historia. En este mundo oculto hay toda clase de dragones. Y hay algunos que son un poco cascarrabias. Ese tan molón es un luz nocturna, el más alucinante de todos. Y el que parece que solo busca problemas es un Skrill. Los luces nocturnas y los Skrills llevan siendo rivales más de mil años. Y siempre se están peleando por su territorio. Ahora me lo quitas tú, ahora te lo quito yo. Siempre igual, ¿sí? Así son los Skrills y los luces nocturnas. Donde esté uno de esos dragones, ahí estará el otro, listo para pelear. Pero sus batallitas no son nada comparadas con lo que está. Esa luz nocturna de ahí se llama trueno. Es mi mejor amigo. Y está claro que el pobre ha acabado en medio de todo este desastre. Pero seguro que sabrá salir de esta. Y aquí empieza la historia de sus aventuras. <risa> lado, justo encima de esa cueva de rompegemas, y no pueden salir. Así cualquiera estaría con un humor de perros. Trueno lo entiende. También echa de menos a su familia, así que va a liberar a los rompegemas que están atrapados. La hija fallas también está asustada y confundida. Su mundo también está vacío. ciega fallas de la cueva de los hombres recuperarse vamos trueno no le des ni un respiro ...que tendrá que buscarse otro sitio donde vivir. ¡Oh, fíjate! Se nota que los rompegemas le están muy agradecidos a Trueno. Y ahora que Trueno los ve reunidos, tiene más ganas de encontrar a su familia. Aunque algo me dice que no tendrá que hacerlo solo. Esa rompegema se llama Ariete. Como Trueno ha ayudado a su familia, ahora ella quiere ayudarle a encontrar la suya. Pocos dragones tienen un corazón tan grande como Ariete. Los rompegemas pueden ser bastante cabezotas, pero son muy valientes y unos amigos inigualables. Mientras Ariete y Trueno estén juntos, tendrán una posibilidad. El Reino del Hielo. Ya de por sí suele hacer bastante fresquito, pero la ventisca lo empeora bastante. Hace mucho frío para los dos dragones. Los explosivos pueden activar los cristales de fuego. ¡Eh! Trueno tiene mucha suerte. Y eso les sienta genial. Pero, si no quieren congelarse, tendrán que buscar una fuente de calor más grande. Puede que trabajando juntos consigan atravesar la ventisca. ¡Genial! ¡Eso es! Ahora, Trueno y Ariete podrán salir de la región. ¡Venga! ¡Venga! Esta ventisca no es nada! Podéis hacerlo. Un momento. Aquí hay algo que no encaja. ¿Por qué no hay dragones peleándose por los cristales de fuego? ¿Dónde se han ido todos? ¡Oh, no! ¡Es un muerte estridente! Seguramente por eso se han escondido todos. Un muerte estridente es tan aterrador como suena. Pero ese no sabe que se enfrenta al equipo ariete trueno. That was Para Trueno, que alguien le ayude. Los dragones recuperan salud mientras descansan. solo dragón, será mejor que salga otro ¡Oh, no! ¡A Ariete no le quedan más llamaradas! Así no podrá reavivar el nexo de cristal. ¿Acaso ha sido todo en vano? ¿Cómo escaparán de la tormenta? ¡Anda! ¿Y eso? Igual aún no está todo perdido. y Ariete van a conseguir dos amigos por el precio de uno. Esas dos cabezas se llaman Wii Wei y saben todo lo que hay que saber sobre cristales. Este es el Reino del Fuego. Las malas noticias son que está plagado de Skrills. ¿Y las buenas? Que donde hay Skrills, hay luces nocturnas. La familia de Trueno podría estar cerca. Oye, ¡Oh, ¡Le ha faltado poco! Ten cuidado, Trueno. ¡El Skrill más grande que Trueno ha visto nunca! Si quiere encontrar a su familia, primero tendrá que encargarse de ese gigantesco Skrill a la titánica. A ver, recapitulemos un momento. Es imposible que la familia de Trueno esté en un sitio tan peligroso. Pero, ¿y si aquel gigantesco Skrill sabe dónde están? Estará persiguiendo luces nocturnas, ¡No! Pero... ¿a dónde habrá ido? Espera, a los Skrills no les gusta la lava o a aún bañarse en ella. No no, ¡No, no, no! ¡Es un temblor catastrófico y parece estar de muy mal humor! Seguro que la lava ha estado subiendo por culpa de ese dragón... Estará empadado cuando los streams intentan invadir su territorio. Me da igual lo grande que sea ese temblor catastrófico. Duero y sus amigos son más rápidos y más listos. ¡Va a enfrentarse al Skrill a la titánica! Si supiese dónde está... ¡Por fin! ¡Eso tiene que ser...! ¿Nada? ¿Dónde está la familia de Trueno? ¿Dónde está esa Luz Nocturna? ¡Alto ahí! ¿Y ese dragón? ¡Oh, ahora lo entiendo! Estaba imitando el sonido de una Luz Nocturna. Aunque está claro que no lo es. ¡Oh, Trueno! Ese dragón solo estaba jugando. Trueno no está enfadado, solo decepcionado. Ahora ya no sabe dónde buscar. O tal vez sí. Si ese dragón imita el sonido de un luz nocturna es porque los ha escuchado antes. Y podría guiar a Trueno. Sin duda, Trueno acaba de hacer una nueva amiga. Esa es bromas. Y ahora nada podrá detener a los cuatro dragones. Ese Skrill les llevará directos hasta donde están los demás. Y a la familia de trueno. Ah, oye, ¿a dónde ha ido? No parece que volver vaya a ser una opción. ¿Hay alguien ahí? Eso es lo que está pasando. La canción está resonando con los cristales. De detener toda esta locura oh. una canta muerte esa es la que está atrayendo a todos los dragones sinotiza con su canción para cazarnos. Y acaba de añadir a trueno y a los demás al menú. Seguro que saben dónde están todos. Y se ha hecho más grande. Oh -oh. Parece que esta aventura aún no ha acabado. Los Skrills les han seguido. Pero es territorio de los luzes. El trueno no está dispuesto a cedérselo. Hay que detener a los Skrills de una vez por todas. Has luchado mucho para llegar hasta aquí. Hasta el final. ¿Estás listo, trueno? Vamos, no estás solo. Si trabajáis juntos, podéis conseguirlo. Se ha acabado. Bien hecho. Los estrellas por fin dejarán a las luces nocturnas. Ahora que el cometa ha pasado y los terremotos han terminado, Las luces nocturnas ya pueden descansar tranquilos. de disfrutar de un poco de paz. O tal vez no. Está a punto de cambiar. Y una nueva historia va a